Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día, lunes 18 de enero al domingo 24 de enero del año 2021. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres bien. Pues Yo francamente estoy un poquito sobresaturado con la información y los chismes de las redes sociales y uh, tengo que tomarme, yo creo, un descanso. Estaba muy al tanto por el rollo de la vacunación aquí en México y de la pandemia. Y pues, este, como tengo, como saben, padres que son octagenarios, pues sí estoy este, todos los días ahí leyendo noticias y sobre todo en Facebook, que también se entera uno más rápido que si sí, entra a las páginas de periodismo. Pero la saturación es del chisme de la gente y bueno, antes de comenzar con la lectura quería hacer este comentario porque ha salido en las cartas también de la verdad divina, de la honestidad etcétera o sea, sí tiene que ver con el oráculo y con los ángeles y que nos piden este año ser íntegros por cierto, ya está este, a tu disposición el oráculo anual, si lo quieres ver aquí arriba aparece la liga entonces, bueno, volviendo al tema este, por favor eh, sé consciente de que todos tus actos, lo que digas, lo que hagas, tiene consecuencias. Y lo estoy viendo ahorita más en el chismógrafo de Facebook. Bueno, este, ayer casi me peleé con una y de hecho me bloqueó. <risa> por estar difundiendo información falsa en cuanto a las vacunas, en cuanto a la pandemia, en cuanto al virus. Infundadas las... las este, sus argumentaciones, en creencias, o sea, ni siquiera en algo científico y algo basado en, en, en algo que se pueda, este pues, digo, comprobable, pues, ¿no? Este, Entonces, bueno, aquí en México, para los que están fuera, eh, ya empezaron eh, la vacunación y la están haciendo ahorita con el eh, personal de salud que está en primera línea, esto es con pacientes COVID, luego ya se seguirán con el demás personal, y bueno, hay un, mucha desconfianza de la gente, y entonces los médicos particulares no les va a tocar, y como el gobierno es de izquierda, entonces nada más les va a tocar a los de gobierno, y bueno, una de chisme. Yo la verdad saqué la conclusión, y esto también pues, va para todos los que están en otros países. Confía un poquito en tu gobierno, y confía en la capacidad, la inteligencia, de que van a hacer las cosas correcta y adecuadamente. Este, yo ya me enteré cómo va a ser aquí en México, va a ser a través del CURP que te puedes registrar para vacunarte y está muy bien pensada la campaña este, si es que te quieres vacunar, pero logísticamente es, es, es inmensa la tarea para todos los gobiernos y si comparo lo hago todos los días este, lo que hace Alemania por ejemplo porque tengo parientes allá o, o la Unión Europea este... Estados Unidos y México, la verdad México está haciendo una tarea extraordinaria. Y esto fuera de cualquier partido político, ideología, política este, o lo que fuera, es muy muy aplaudible. Y eh, la verdad, luego me da mucho coraje cuando veo a la gente que tiene cierta educación y cierto nivel de entendimiento supuestamente, y pues se le pasa chismeando y destruyendo y distorsionando la información, lo cual se me hace sumamente peligroso. Entonces, bueno, esto es lo que quería comentar, porque sí creo que es una somos responsables de nuestros actos, y uh, aunque tú pienses que no, pero siempre repercuten de una o de otra manera. Entonces, por favor, sé consciente de lo que haces y de lo que dices, este, y bueno, si lo ves con las lecturas anteriores, han salido esas cartas también. Pues bueno, es lo que quería comentar. Vamos a empezar con la lectura. Empiezo con las cartas de Torin Virtue, de la Virgen María. Y pregunto que, cuál es el mensaje de la Virgen para todos nosotros, para esta semana. Por favor, quédate en casa. Trata de no salir. Aquí en México, ahorita los contagios, vemos el resultado de la gente que salió en Año Nuevo y en navidad y bueno también para reyes entonces bueno todo este mes enero va a ser bastante caótico ya nada más había creo un estado que estaba en rojo ahorita ya otra vez están ocho estados en rojo el número de contagios como había dicho hoy rompimos récord con 21.000 contagios diarios este, y bueno espero que esto disminuya pero la probabilidad es muy, muy poca ...por toda la actividad que hubo entre Año Nuevo y Reyes. Y luego, no sé si se enteraron, pero se descompuso el metro en la Ciudad de México. Y pues ahí la gente también tuvo aglomeraciones y el metro transporta 5 millones de usuarios al día. Entonces, bueno, eso va a ser para fines de mes, nuevamente los altos contagios. Entonces, bueno, a lo que voy es ahorita en enero hay que tener mucha paciencia... Porque va a haber, este, pues, cada vez gente que se va a ver más afectada a través de esta pandemia. Se van a enterar de gente, pues, querida que está afectada de una u otra manera. Este, a mí también me están llegando cada vez más notificaciones de gente que conozco. Entonces, bueno, hay que tenerle paciencia, hay que ser disciplinados, hay que mantener la calma. Este, las medidas de higiene sobre todo, de sana distancia. Y ya mejorará esto y más poco antes de que ya lleguemos a la meta este, yo creo que es, sería muy grave este, perder ahorita la sensatez pues ¿no? eh, lo mejor es mantenerse con calma y si puedes este, pues, contribuir con la paz y la serenidad suficiente para que contagies a la gente con, con esta paz interna muy bien, que es, bueno, pues parte de lo que vamos a hacer aquí en la lectura. Y, este, pues vamos a leer las cartas, interpretarlas y ver qué es lo que nos piden tanto la Virgen María, la Madre de todos los Ángeles, como los Ángeles. La Virgen nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Home, hogar. Y dice, I trust and follow my divine guidance about my home. Yo confío y sigo mi divina guía en, en, en respecto a mi hogar. ¿Okay? Así se ve la carta. Y bueno, el hogar, para mí, aparte del espacio físico, este también representa el corazón. Entonces, seguir nuestra intuición, nuestra divina guía, ...con respecto a nuestro corazón... ...con respecto a nuestro hogar... ...a nuestra intimidad... ...a lo nuestro... ¿no? ...yo este, la verdad ahorita estaba pensando... ...si no dejaba descansar... ...por dos semanas... ...al personal que me ayuda... Eh, ...con la limpieza y el jardín de mi casa... Este, ...por la alta ola de contagios que tenemos... ...y eh, yo creo que lo más factible es que... ...así lo vaya a hacer, ...por lo menos por dos semanas este porque si sí, se me hace un poquito alto el riesgo de que se lleguen a contagiar y pues igual que me llegue a contagiar yo entonces bueno ya lo llegué a hacer este, tres meses el año pasado este, y pues les pagué normal pero no nos venían una vez a la, a la semana entonces yo creo que voy a hacer eso porque es lo primero que me llegó estaba con la duda si decirles o no este, pero creo que va a ser lo mejor por el momento. ¿no? Muy bien, que tú sabes, hay veces donde algo va a aplicar para ti, otras veces no. Pero por, volviendo a lo general, el, el hogar ¿no? es, esa, es lo íntimo, lo que apreciamos, lo, lo que nos hace sentir en casa. Y bueno, por lo mismo se pone en paralelo con el corazón. Vamos a ver cómo se van desenvolviendo las cartas este, ahorita ya, ahí ves la sombra de uno de mis hijos que quiere participar también en la lectura muy bien, para el día lunes y martes, la carta dice magia y dice, arcángel Raciel haz magia, nos está pidiendo Raciel redescubre al mago en ti que transforma y asombra yo Raciel te ayudaré en esto con tu devoción y constancia amén entonces bueno Volviendo nuevamente a lo que decía al principio... ...de ti depende este, cómo quieras llevar tu vida, una situación, etc. ¿no? Si pues vas a estar de negativa o de malas o lo que fuera... ...pues así va a continuar la situación... ...pero si te sabes adaptar y decir... ...ok, esta es la situación, voy a hacer lo mejor que pueda... ...voy a utilizar mi imaginación... Este, pienso ahorita por ejemplo mucho en la gente que en España ¿no? que les tocó en Madrid esta nevada gigantesca este y que pues hay gente que vive en departamentos y que tal vez no pudieron salir por no sé, la cantidad de nieve que no podían mover el automóvil porque pues como no están acostumbrados no tienen las llantas adecuadas lo que fuera pero si sí estás este, reprimido digamos en tu movilidad en tu espacio ¿no? Es hacerlo lo mejor posible, ¿no? Hacerlo lo más agradable posible. Es decir, bueno, ok, esta es la circunstancia y es... No es para toda la eternidad. Está definido que va a ser un, un tiempecito, unos cuatro días, una semana, qué sé yo, ¿no? Es lo mismo con la pandemia. Entonces, bueno, es hacer esa magia de decir, ok, va. Esto, esto es ahorita lo que hay. ¿Qué, qué puedo hacer de esto, no? Yo creo que ese es el mejor ejemplo del vivir el presente. De ok, ¿qué es lo que está pasando ahorita? Es esto. ¿Y que, cómo lo puedo hacer más agradable? Ah, pues así. De nada sirve el estar reclamando, ¿no? Que es lo que comentaba de Facebook, de la gente. De que no, es que deberían de hacer esto y de... Bah, bah, bah. De nada sirve, no sirve de nada una opinión. Si no estás... Donde... Se puedan movilizar las cosas, ¿no? Si, no, si no eres un gobernante, entonces pues de nada sirve tu opinión, francamente. Entonces, lo mejor es adecuarse y decir: Ok, estas son las, esta es la circunstancia, estas son mis herramientas, mis posibilidades, esto es lo que puedo hacer. ¿Y cómo lo puedo hacer más agradable? ¿Cómo lo puedo hacer más divertido? ¿Cómo lo puedo hacer menos pesado? ¿no? Esa es a la magia de la que se refiere. Igual puede ser que te veas limitada o limitado. En cuanto al trabajo, ¿no? De que pues no te puedes movilizar al trabajo, tenemos que hacer home office, este, y, y, no sé, pongo el escenario más complejo, eh, que sea una pareja, este, y como mujer también estés laborando, tengas a tres hijos, estés en un departamento encerrada, no puedes salir porque hay no sé toque de queda, estés es en Francia, en París, por ejemplo, ¿no? Que tiene toque de queda. Y, eh, pero pues tienes que estar cumpliendo con tus labores para tener un ingreso este, están los niños, está la comida está el marido y ya está todo el mundo medio harto de todo el mundo ¿no? entonces bueno, ¿cómo lo puedo hacer para hacerlo lo más o menos posible? y pues ahí es utilizar la imaginación este, para este, hacerlo de una manera amena y divertida este, yo siempre ahorita con la pandemia me llega la imagen de películas donde no sé, meten al personaje a la cárcel, este y que, que no es un criminal, digamos eh, hubo una resistencia en Alemania de los nazis y que ahorita se me, eh, se me fue el nombre, eh, pero ahorita regresa eh, y este movimiento tenía un, un nombre de, de una flor, Edelweiss, ya ya, ya ve este movimiento se llamaba Edelweiss y uh, esta resistencia era estudiantil y uh, pues metieron a dos hermanos que eran, uh, se volvieron con el tiempo, no, no lo fueron de, al principio pero se volvieron los líderes de este movimiento y uh, pues los encarcelaron los nazis y bueno al fin y al cabo los llegaron a ejecutar muy jóvenes de 28 de años este, pero bueno eh, esta película se me viene a la mente porque tienen una entereza y una integridad eh, estas personas eh, de aunque estén en la cárcel eh, se sienten libres se sienten victoriosos por su ideología por la manera de pensar etcétera por qué sé yo estar en contra del sistema nazi este, y te dan a entender que la libertad en realidad viene desde adentro, ¿no? Y aunque estén encerrados ahí en un cuartito de dos metros por un metro, este, que se sienten bien, que se sienten libres, y bueno, obviamente es un proceso, ¿no? No entraron así con esa mentalidad a la celda, pero eso es lo que quiero llegar. O sea, aunque estemos tal vez ahorita limitados, esto ya va a cambiar. Y la verdad me satura también de la Organización Mundial de la Salud, que tiene una responsabilidad gigantesca. Lo mal que ha manejado la información en Alemania, el instituto que hace esto se llama RKI, pésimo el Robert Koch Institute, pésima la actuación, pésima la información de los virólogos. Este, digo, lo puedo comparar con México, que la verdad se me ha hecho ejemplar. Entonces, bueno, volviendo a lo que quería llegar es que de ti depende hacer esta magia ¿va? y no sentirte mal sino sentirte bien y lo he comentado en otras ocasiones también puedes poner música yo pues como saben me regalé para navidad una bocina y la estoy gozando y este pues ahorita tengo mis pistas de música clásica que me encanta mientras estoy pintando y la verdad pues se me da el tiempo este muy contento y pintura ¿no? muy bien para el día miércoles y jueves la carta dice ángel guardián dice arcángel raguel gracias corte celestial por haberme provisto de mi ángel de la guarda me acompaña en toda mi existencia me ayuda al invocarlo ¿Okay? raguel el arcángel de los la amistad nos recuerda que nuestro ángel guardián está continuamente con nosotros guiándonos, cuidándonos, queriéndonos. Entonces, nunca estás sola, nunca estás solo. Recuerda que siempre estamos acompañados y haz una mejor versión de ti, haz lo mejor que puedas. ¿no? Yo eh, lo comparo nuevamente, desgraciadamente vuelvo con el mismo tema, con los gobiernos. Confía en tu gobierno, confía en lo que están haciendo y, y no puedes hacer más este yo no entiendo la gente que se mortifica y reclama y sube y baja y se te va a hacer eterna la, la situación ¿no? es soltar y confiar y decir bueno de por sí no puedo cambiar nada hay un dicho de alcohólicos anónimos no bueno si lo puedo cambiar pues ayúdame a tener la sabiduría de hacer los cambios necesarios y si no lo puedo cambiar ayúdame a aceptarlo ¿no? entonces bueno aquí es exactamente lo mismo y hay gente que se siente sumamente sola y este, yo desgraciadamente me enteré, creo que lo mencioné en el video anterior, de un amigo este, que pues está con COVID y su hermana también. Y lo único que puedo hacer es apoyarle y de, pues desearle lo mejor, rezar por él, mandarle reiki y pues le dije por favor manténme al tanto. No lo ha hecho, obviamente pues estoy con un poquito de preocupación porque no he escuchado de esta persona pero respeto el no saber nada y bueno, si pasa más tiempo y no sé nada pues sí, llegaré a mandar un whatsapp para preguntar cómo van las cosas con mucho tacto pero pues también tengo que respetar si la gente quiere la privacidad o no no, no, no quiere este, pues compartir la situación haz ¿no? lo que iba con haz una mejor versión de ti pues apoyar a la gente de una manera muy respetuosa, muy eh, amable, muy querida, pero hasta ahí, o sea, la experiencia en realidad es individual y, este, y ya. ¿no? Muy bien, pero el viernes, sábado y domingo, la carta dice, Alegría, es el Arcángel Janiel, que es justamente el Arcángel de la Alegría, conocido también como Arcángel Anael, y dice, Arcángel Janiel, Decido vivir mi vida con alegría. El hecho de estar vivo es suficiente motivo. Agradezco lo que tengo y quien soy. Me disfruto y quiero. Bueno, aquí pues nuevamente para terminar con este, el tema. El, lo que decía al principio, ¿no? Ok, te, esto es lo que tengo. No lo que deseo, lo que me gustaría, lo que. no, sí, no esto es lo que tengo con este cuento eso nos hace ser agradecidos, no y lo he dicho en otros videos. Yo agradezco que tengo agua potable, que abro el grifo y sale el agua, que tengo electricidad, que tengo un techo sobre mi cabeza, que tengo mis mascotas, que tengo que comer, no, que tengo cómo sobrellevar económicamente la situación, aunque no haya exposiciones de pintura, aunque no haya vendido un cuadro, este. Y habrá tal vez cosas que no me agraden en mi vida, que no tenga una relación de pareja, que no tenga tantas amistades como yo quisiera, que algunas ya se hayan ido o partido o dejen de serlo. Pero es justo a lo que voy. Es no el, ah, qué es lo que no me gusta, sino, <risa> sí, ok, eso es lo que tengo, ¿no? Y la verdad yo he aprendido ya a través del tiempo a vivir solo, a estar bien conmigo mismo, a pasármela bien conmigo, a quererme, a aceptarme y este, pues es, soy, soy la energía con la que más tiempo voy a pasar, ¿no? Entonces, pues la verdad sí me la paso muy bien y me disfruto, y disfruto mi pintura, y disfruto mi casa, y disfruto mi música, y disfruto cuando me voy a hacer algo de comer. Entonces, eso es a lo que voy, es la actitud, ¿no? Entonces, si tú agradeces al universo quién eres, qué tienes, tu manera de ser, las bendiciones que has recibido, de que vuelvo otra vez, los comparativos este, tal vez ayuden, ¿no? que no soy uno de los 500 millones de migrantes que hay en el mundo y de esos son unos 60 millones que son refugiados de guerra, este, que pues perdieron a un, por lo menos a un ser querido, sino a todos, este, tal vez tengan un, estén lisiados y les falta un brazo, un ojo cualquier cosa. Yo doy gracias a Dios, la verdad, todos los días por el bienestar en el que me encuentro. ¿no? Por eso también se llama Adamas bienestar holístico. Y holístico significa integral, total. ¿no? Mente, cuerpo, alma, emociones, espíritu, etc. ¿no? Todo, todo lo que nos hace ser un ser. Entonces, bueno... Esa gratitud ante la vida, ante las, lo, lo, que, lo que tienes en el presente, si lo haces de, de, de corazón, eh, sin reclamo, el universo te lo va a multiplicar. Y bueno, este, el año pasado y este año nos están pidiendo muchísimo trabajar la paciencia, pero al fin y al cabo estos resultados positivos ya se están dando. Ya, ya, ya lo ves con la pandemia, empezaron las vacunaciones, ¿no? Voy a hacer una pequeña pausa. Hice uh -uh. la pausa porque ya nos acercábamos al minuto 22 este, y pues ahí automáticamente para de grabar la cámara. Entonces, bueno, este, no porque hubiera cualquier situación. Entonces, bueno, este, esto hasta ahorita lo que me indica es un trabajo interno muy fuerte. Y bueno, como nos está pidiendo de por sí quedarnos en casa por la pandemia, pues como haya razón todavía. no ya llegarán momentos en los que podemos viajar, en los que podamos hacer muchas cosas, pero eh, vuelvo a reiterar, veo las noticias alemanas y la verdad me, me da mucho coraje porque es, es un pueblo que le ha ido tan bien después de la Segunda Guerra Mundial y pues estoy metiendo a mis parientes, ¿ok? este y que se quejan, ay, ya no puedo, no vamos a poder salir, y ay, tenemos que usar la, el cubrebocas, y ay, no, no", no, y me limitan, y el gobierno opresor, y ¿qué dices? no lo puedo entender, menos todavía con generaciones de la posguerra, que pues tuvieron padres que tal vez como niños estuvieron en la guerra, y saben que sus padres pasaron hambre y pasaron situaciones terribles, y, y ellos como niños, pues igual, había muchas limitantes, ¿no?, este no ya de tanto bienestar los últimos décadas a la gente se le olvida y de hecho reclama y exige cosas que se me hacen ridículas, pero para ellos no lo son. o sea reclamos de que el estado me tiene que pagar a mí como padres de familia porque este, estoy cuidando a mis hijos y no los puedo llevar a la guardería. ...que es del Estado, entonces como no lo puedo hacer... ...me tienen que pagar a mí, porque es mi tiempo... ¿Qué dices, bueno, ¿dónde está la lógica? ¿de quiénes son los hijos? ¿No? Y, y hay asociaciones de padres de familias... ...que le están exigiendo al Estado alemán dinero... ...y el, el Estado alemán está considerando si los, les va a pagar o no... ...que es más ridículo todavía, ¿no? Aquí en México no contamos con apoyos gubernamentales... ...son muy pocos... ...y bueno, allá con el exceso que tienen este, pues pasan estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, lo tomo en la nota, ¿no? Por la comparativa, este, entonces hablo con mis tías en, allá por teléfono y bueno, una depresión y un, una negatividad y dices, bueno, pero están bien dentro de lo que cabe, está bien toda la situación, este, pero no, se cegan. Entonces, como así es un trabajo individual, tú decides si tú quieres estar bien contigo y con el universo, o si quieres estar mal y de malas, ¿no? al fin y al cabo así funciona la vida. Y yo creo que eso es una de las lecciones dentro de esto, de que bueno, es un proceso individual. Yo puedo estar aquí como guía, yo puedo estar aquí aconsejando, guiándolo igual los ángeles, y eh, te puedo hablar positivamente y tratar de subirte los ánimos, pero la decisión última es la tuya, ¿no? Entonces, bueno, así es como funciona la vida. Muy bien. Muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice Ideas e Inspiración. <coughs> Miren qué bonita imagen. Entonces, bueno, no sé si les haya pasado. Yo de repente eh, esta semana que ha pasado me he sentido un poquito... Estancado porque estoy en un proceso de la pintura donde es algo prácticamente mecánico y ya no tan creativo. O sea, ya adelanté la primera capa y ahorita es estar este, poniendo más capas. Entonces, no, ya, ya no es tan divertido, digamos. Pero este, normalmente siempre tengo dos o tres proyectos ya pensados, aparte del que estoy haciendo. Y pues ahorita también es el caso. Entonces, bueno. Eh, para si te falta, si te sientes estancado, este pues permite que fluyan las ideas y la inspiración para los próximos proyectos. Este siempre es bueno tener este, cosas a futuro, ¿no? Lo veo también con mis padres, este. que se ponen tareas, ¿no? Ah, pues en marzo se tiene que hacer tal cosa, y en qué sé yo, ¿no? Ya cada vez es más corta la distancia de los proyectos, pero siempre hay algo, siempre hay algo, ¿no? Y eso creo que les ayuda mucho a mantenerse longevos, este, y pues es lo mismo, o sea, ahora sí que aquí no tiene que ver tanto la edad. Y ahorita se me viene a la mente algo que bueno también vi en, en las noticias, este, que decía que han visto, han observado que eh, hay personas donde la vacuna no pega tan bien, digamos por decirlo de alguna manera, este, por tener depresión. Y eso tiene cierta lógica. Eh, ahora digamos, dejemos fuera la vacuna. Eh, nuestro sistema inmunológico está ligado a nuestras emociones. Y eh, yo estoy convencido, de hecho, que la gente que llega a tener cáncer es gente que ha tenido rabia ante la vida o ante una situación de la vida. Y está ligado al fin y al cabo el sistema inmunológico con el emocional. Entonces, bueno, trata de mantenerte positiva, positivo. Y haz una mejor versión de tu vida. Y uh, ya tengo que cerrar porque ya se está acabando la batería. Entonces, bueno, te mando un abrazo de luz. Este, creo que queda clara la lectura. Con mucho amor, hasta la próxima ocasión. Gracias por compartir y por ser y estar y ser parte de Ada ah, más bienestar holístico con mucho amor namaste